Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal y hoy cosas súper importantes. Eh, un maestro debe guiar a su discípulo, pero nunca debe inculcarle ni sus experiencias ni sus interpretaciones. Es decir, yo os puedo contar la, mis experiencias, pero no os la puedo meter ahí a sangre como si fueran una vacuna de estas que nos han metido. ¿vale? Ni tampoco mis interpretaciones tal cual yo las veo. Es más, podríamos todos aprender lo mismo y cada uno, cuando vemos los gráficos, interpretarlo de forma diferente. De hecho, esto nos pasa absolutamente todos los días. Normalmente, cuando llevamos una misma, una misma escuela, yo lo veo, por ejemplo, en la escuela Mogollón, veo muchos alumnos que ya van interpretando las cosas todos de una forma muy parecida, cada uno con sus peculiaridades, que es totalmente normal. O sea, toda la interpretación que podemos ver de una gráfica, que al final es lo que vale la interpretación que hagamos, no lo que vemos, es decir, todos vemos lo mismo. Todos podemos tirar la misma línea de tendencia, todos podemos tirar los mismos soportes y resistencias, pero ¿cómo interpretarlo y qué es lo que va a hacer? Hay amigos, eso es lo que es algo totalmente personal. Eh, yo os cuento mis experiencias, las experiencias que he tenido, y en base a eso, cada uno tiene que eh, tomar sus propias interpretaciones. Yo no puedo decir que en base de la experiencia que yo tengo, la única interpretación que vale es esta y es la mía. Y el que no sepa que Bitcoin va a ir para, para arriba es que no tiene ni puta idea del mercado. Y aquí hay un punto del que no vamos a bajar nunca y nunca vamos a ver ese precio. ¿Os suenan esas cosas? ¿Cuántas veces las habéis oído? ¿A cuánta gente se la habéis escuchado? ¿Dónde estaba esa gente? Diciendo otra cosa completamente distinta o diciendo lo mismo para no dar su brazo a torcer. Y el trading es súper flexible. Vamos a ver hoy algo que es súper importante, que es la diferencia entre los contratos de futuros y los CFDs, los contratos por diferencia. Que la mayoría de la gente piensan que es lo mismo y es parecido, pero no es igual. Y siendo algo muy similar, no tiene nada que ver y os voy a poner un ejemplo gráfico en pantalla de una operación que tengo abierta, más la he abierto a posta. Y de coña que me haya salido así porque pensaba que podíamos romper y tal, pero bueno, no importa. Eh, en el que cual vais a ver cómo dentro de una misma posición yo puedo tener distintas posiciones, es decir, unas largas y otras cortas, y abrir y cerrar unas en función de lo que a mí me interese y cubrirme unas con otras. Esto es, de verdad, es algo que es importantísimo. En fin, como decía aquel, hay dos clases de personas en el mundo, los triunfadores y los fracasados en el interior de cada uno de vosotros, en lo más profundo de vuestro ser. A alguno, solamente cuando viaja en submarino muy profundo, muy profundo, muy profundo, ahí hay un ganador. O sea, yo sé que alguno dice, yo es que no sé si podré, si no podré, si tal, tengo mis dudas. Que sí, coño, que sí. Uy, lo que más salió, ya no monetizo. ¿Sabéis? que sí que de, detrás de cada uno lo hay lo que pasa es que cada uno lo lleva a su manera ya está somos personas y somos todos tan diferentes como estrellas hay en el cielo yo me estoy como si lo hubiera para arriba y estoy viendo el techo de la habitación por la ventana todavía pero o sea y esta es la realidad o sea somos todos tan diferentes tan distintos y por eso caben interpretaciones tan diferentes vale en cuanto a lo que es un futuro y lo que es un CFD vale un futuro es un contrato de intercambio de bienes por dinero, ¿vale? El que sea. Yo siempre os pongo el ejemplo de ese eh, que voy al carnicero y hoy lunes o martes o miércoles le compro las chuletas para el sábado y se las pago hoy al precio que tiene hoy. Si yo llego el sábado y me encuentro que es más cara la chuleta, he ganado esa diferencia. Ahora bien, si me encuentro el sábado que la chuleta es más barata porque han hecho una oferta, pues me jodido y he perdido dinero porque se las pagué anteriormente. Eso es un contrato de futuros y, además, tiene un precio y una fecha fijada. Punto. Ya sabemos que hay contratos de futuros permanentes, pero bueno, esto eh, es, es, es otro, <risa> otro instrumento financiero que se inventaron. Sin embargo, por ejemplo, un CFD se especula con la diferencia de precio entre la apertura de contrato y el cierre. Parece que es lo mismo, pero no. Un futuro, además, puede ser de cobertura. O puede ser especulativo. Tiene las dos cosas. Un CFD siempre es especulativo. Un futuro de cobertura quiere decir que yo, al final del contrato, me hago con ese bien. Yo puedo, por ejemplo, eh, como pasa en los mercados, yo soy eh, una refinería y compro eh, petróleo a futuros. A un precio X, porque creo que el precio de ese futuro me va a beneficiar pero lo quiero en futuro de cobertura, porque es que dentro de tres meses quiero esos barriles en mi refinería, para poder pagarlos y hacer todo lo que tenga que hacer. Bueno, pues los pago hoy al precio que hemos dicho que dentro de tres meses, cuando me los sirvan, estará, y hago cobertura, por si me lo quedo, eso me lo quedo, ¿vale? Los dos permiten apalancamiento, ¿vale? Eso creo que lo tenemos claro. Eh... Cuando te apalancas no es que no haga falta tener dinero, es que tu dinero se interpreta de otra forma realmente en la gráfica. ¿vale? Eh, podemos traer materias primas, productos agrícolas, eh, productos financieros, divisas, acciones, índices de todo. ¿vale? En cualquiera de los dos. O sea, esquemáticamente son muy, muy similares. Pero ¿qué pasa con los CFDs? Los CFDs no tienen vencimientos. Se pueden alargar en el tiempo de forma indefinida. Tiene sus comisiones, evidentemente, exactamente igual que todo. Pero hay una cosa que es súper importante. No es necesario tener ese bien. Me explico, es puramente especulativo. El CFD sí que es una apuesta. Sí que es una apuesta. Es decir, si yo voy a hacer futuros, bien sean especulativos o bien sean de cobertura, y soy un, un broker... ¿vale? Para ofrecer esos futuros tengo que tener ese bien. O una casa de cambio intermediaria, mil cosas que hay, ¿vale? Para poder hacerlo. Ahora bien, en los CFDs no tengo que tener ese bien. Realmente no hay una cobertura real. Y además, los futuros sí están regulados y los CFDs no están regulados. Es decir, que si yo tengo un problema con alguien que me ofrece CFDs, Sí, bueno, pues si sí, tiene algunas regulaciones, tal, cual, bueno, pues como vimos eh, Skilling, que ahora veremos una operación que tengo abierta precisamente para que veáis eso. Um, pues bueno, pues está regulado, tiene sus CAL, es una pues, que parece seria y que, bueno, va haciendo cosas, ¿vale? Pero hay otros CFDs que vemos por ahí que se disfra han disfrazado de futuros y no, y no. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando eh, elegimos... Uh, un broker para para un cfd vale o para un futuro bueno en, en, en general tenemos que mirar bastante bien los bloques vale tiene que haber una cierta confianza pero eh, tener cuidado vale porque hay muchos sitios que los CFDs parece que son futuros pero no lo son vale y bueno pues creo que era algo importante ahora lo vamos a ver gráficamente así que venga sin más lío comenzamos Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, para que lo veáis bien, me voy a quitar yo aquí un poquito de en medio, que estoy aquí dando por saco, me voy a poner aquí a este lado. De tal forma que podáis ver bien. Eh, ¿veis, Veis la posición que yo tengo abierta, Bitcoin, eh, bueno, pues eh, precio actual tal. ¿Y cuánto? Pierdo 5,68. Y sin embargo aquí tengo dos posiciones abiertas. ¿Veis que me pone cero? exposición 0. mi exposición al riesgo ahora mismo es cero pero sin embargo tengo dos operaciones abiertas una que está en azul que es una operación de largos y otra está en rojo que es una operación de cortos anda, o sea que tengo cobertura de uno con el otro y del otro con el uno ahí va y cómo veo yo, cómo narices veo yo aquí en Skilling eh, esa posición, pues mira, muy sencillo veis la flechita que tengo aquí al lado de Bitcoin yo pulso, abro, y me aparecen mis dos posiciones. La de cortos, en la cual gano 26 pavetes, y la de largos, en la cual pierdo 32. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago yo ahora mismo? Bueno, pues para que veáis un poquito cómo funciona la cosa, vamos a ver eh, primero la I de información. Yo pincho en ella, ¿y qué me dice? Me dice, información de la posición. Pues que estoy... En cortos, que es un CFD, contrato por diferencias, ¿vale? Importante. No es un futuro. Por eso tengo yo mi largo, mi cobertura de corto, mi corto, mi cobertura de largo, ¿vale? Bien. De, puedo abrir varias, no solamente dos. Es decir, puedo abrir dos en largos y una en corto, tres en cortos y dos en largos, da igual, ¿vale? En unas iré ganando, en otras iré perdiendo, una irán a lo mejor a más largo plazo y otras a más corto plazo. ...nos informan de maravilla... ...me hice el precio de la apertura... ...el precio actual... Eh, ...abrí el corto en... Eh, ...19.578... ...y el precio actual está en 19.406... ...que quiere decir que estoy ganando dinero... ...esta es mi ganancia... ...pero... ...mi ganancia bruta es en realidad de 34 pavos... ...¿por qué? ...porque tengo una comisión de 5.99... ...y un interés ya... ...desde que abrí del 2.66... ...el coste de cierre me está diciendo además que son... ...5.99... ...con lo cual... Si yo cierro ahora mismo, pues tendría 20 dólares de ganancia. Porque aquí, en los 34 a los 26, me está descontando estas dos cositas. Los 6 y los 2 con y, y pico. Estos son 9 pavos. ¿Vale? La diferencia que hay aquí. Pero, pero resulta que si yo ahora cierro son 5,99. Con lo cual tendría 20 pavos de ganancias. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Yo tengo en cuenta, ¿vale? Es la cuenta demo, 10.008. Pues si yo cierro esta posición, vamos a cerrarla aquí... Apelo. La quiero cerrar. Ok. Vale. Ahora... ¿Qué tengo? ¿10.002? ¡Ay! ¿Por qué tengo 10.002? ¡Dios mío! ¡Me han estafado! ¿Qué no? En este exchange te engañan. ¡No! No, porque aquí me está diciendo el valor de la cuenta. ¿Y qué tengo en PNL? Menos 31. Tengo 31,69 de esta posición que tengo abierta ahora mismo. Vale. Ay amigos, en la cual pues tengo 32 de pérdida. Recordar que antes mi exposición era cero, cero y cero. Con lo cual, ay, ay, ay, pues no, no era muy bonito, no era válido. ¿Qué pasa si cierro yo ahora esta otra posición? Pues que me van a restar de mis 10.000 pavos, ¿vale? Me van a restar los 33 o lo que tengan negativo, más el coste de cierre. y Yo me voy otra vez a Info nuevamente y le digo, ganancia menos 33, ¿por qué? porque tengo una ganancia bruta de 27 y el coste de comisión que llevo no tengo interés porque todavía eh, no ha empezado, me ha pasado tiempo suficiente como para que me pasen intereses, pero el coste de cierre de la operación es de 5,96 ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ¡ay! entonces perdería dinero tendría que esperar a ver si esto se va en largo y tirar ahora puedo decir, bueno es como estoy ahí Voy a coger y voy a invertir. Y voy a abrir otra posición de 0,2 en largos. Eh, venga, en 19.400. Vamos a comprar. Toma por saco. vale Y según he comprado, vamos a cerrar esto aquí para tener más. Ya me ha abierto, ya veo aquí que tengo mi posición. Y ya me dice aquí que ya estoy perdiendo dinero. sea, <risa> Según he entrado, pierdo dinero. ¿Por qué pierdo dinero? Por la comisión de entrada. Me voy aquí al Info. ¿Vale? Y nuevamente me dice, ya, estoy, ya estás ganando dinero, pero como tienes una comisión de 5,90 por la apertura de este FCFD, ¿vale? bueno, pues en realidad estás perdiendo 5,41. Pero, ¿qué me gusta? Y yo creo que ¿qué os está gustando a todos? Primero, que dentro de mi posición, abro posiciones cortas y largas, y ya está. Segundo, que es transparente transparente al 100% si alguien me cuenta de un exchange que sea tan transparente que me lo diga yo no lo estoy vendiendo de hecho este vídeo eh, no me lo han pagado igual que os dije el otro sí ¿vale? el primero que hice sobre el exchange no eh, eh, me lo pagaron las cosas como son ya está punto pelota como hacemos todos y todas ya no voy a decir lo otro eh, pero esto no me lo han pagado este luego para enseñaros las posibilidades que hay luego ya que cada uno haga lo que le dé la gana evidentemente pero que sepáis la diferencia entre un contrato de futuros y un CFD y qué ventajas tiene un CFD y qué desventajas tiene también, ¿vale? Entonces, esto puede estar abierto eternamente, pero cuidado que las comisiones, que los intereses, no te coman, ¿vale? Esto es súper, súper importante. Entonces, bueno, esto es lo que hay. Mucha transparencia, que eso es lo que me gusta. Vamos a quitar esto y ya tenemos ahí, se, va, se nos va abajo, ya perdemos más. Esto es de perder dinero, pero, pero, para eso es tener una cuenta demo. El otro día ganaba 100 pavos, ahora pierdo 13. Pues bueno, pues ya está, pero conocer las herramientas es básico. Mucha gente dice, ah, es que no es lo mismo operar. Cuando es una cuenta demo, cuando es tu dinero, no es una cuestión de, de, de riesgo, es una cuestión de conocimiento de la herramienta, de saber qué es lo que tienes del, delante y qué es lo que tienes entre manos, ¿vale? Por eso, la parte de la cuenta demo que tiene Skilling es muy buena. Bueno, aparte de la cuenta normal también, pero simplemente que lo sepáis. Y por cierto, pues os dejaré aquí debajo un link, pues por si queréis eh, abriros una cuenta y empezar a, a operar. La verdad es que funciona bien y lo que digo siempre... Mmm, si tengo Forex, 73 pares, tengo índices, 20 pares, con algunos Asia-Pacífico, que los que no son, normalmente no solemos eh, tener acceso, tenemos materias primas. Metales, energía, petróleo, West Texas y el Brent, ¿vale? tenemos los dos, y gas natural, eh, gold, eh, o sea, oro, perdón, paladio, plata y platino y bueno pues aquí tenemos ya el azúcar el café el algodón bueno, tenemos un poquito de todo está muy bien acciones solamente hay 757 y quito maneras hay pocas son 56 nada más pero más que de sobra para operar en eh, mercados cfds o futuros como los queráis eh, pues o sea, sabéis que son las similitudes que tienen las cosas distintas que tienen y eso es lo que lo que hay respecto a esto lo que os quería contar bien en cuanto a bitcoin ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué burrito se ha escapado? Bueno, pues de momento, vemos en cuatro horas, vemos la zona de resistencia y que ha hecho una falsa ruptura, ha hecho una ruptura, pero cuando tenía que confirmarla, ¿vale? Siempre, siempre, eh, esto es una falsa ruptura también, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al verla en cuatro horas, bueno, pues la vemos como una, una forma donde dice estrés, me ha traicionado! Y en realidad, si la vemos en diario, vemos la mecha. Y si la vemos en seis horas... Vale, vemos que es una falsa ruptura, claramente. O sea, no hay que ver siempre el mercado... Eh, en cuatro horas en una hora en ahí que hay hay mucho más allá de todo esto vale eh, pero bueno eso ya es una cuestión de cómo cada uno lo aprenda en definitiva vemos en cuatro horas perfectamente una falsa ruptura y nos hemos ido abajo mm. estamos en zona de soporte es decir aquí tenemos un punto de pivote en la zona de 19.385 importante que es justo más o menos donde ha parado aproximadamente vale. 385 375 lo mismo que nada que me da lo mismo 10 dólares arriba abajo no me llevan a ningún lado eh, ah, si no te iba a ningún lado, entonces dámelos a mí <risa> Bueno Es una zona de, de parada Es normal, puede ser que se, ahora se dé la vuelta Y tirar, o puede ser que tire abajo Si medimos eh, En FIBO, en, en cuanto Al retroceso que ha tenido Vale, vamos a ver Que todavía no hemos tenido un cierre Por debajo de 50 ¿Qué pasó en, en esta otra, Este otro retroceso? Después del impulso pues que tampoco hemos tenido ningún cierre por debajo de la línea azul que la línea de 50. Entonces, esto ya nos empieza a decir bueno que se está comportando igual, pero ¿cuál es el problema que tiene? Pues que no ha sido capaz de pasar el máximo relativo anterior. Igual que este no fue capaz de pasar el máximo relativo anterior. Yendo a puntos RSI, más o menos, vale este, este está a la misma altura que este y este está a la misma altura que este aproximadamente. Esto nos hace tirar... Una línea de tendencia de eh, punta a punta, de toque a toque, y no ha sido capaz y se ha venido abajo. Ahora bien, importante, ¿qué pasa si se nos viene y pierde el mínimo anterior? Yo de momento creo que no, que no lo va a perder. Creo que está haciendo mínimos ascendentes, máximos descendentes. Esto en algún momento va a romper y esto es en el muy corto espacio de tiempo. ¿Vale? Dentro de un espacio de tiempo un poquitito más largo, ya sabemos que estamos dentro de, bueno, ya lo veis, ¿no? Este triángulo que teníamos marcado, esto se va comprimiendo poco a poco y al final explotará. ¿Por dónde explotará? ¿Qué no? Pues ni puta idea. Lo más normal es que en un triángulo con máximos descendentes tire hacia abajo, rompa hacia abajo. ¿Vale? Ya estuvimos comparando este punto con lo que pasó en el 2018. ¿Vale? Con este triángulo, que aunque parezca que más pequeño es más grande, es más pequeño en realidad, aunque es más largo en el tiempo. vale eh, Pero ya pasó, veis que al final, la, esta, esta, este final del triángulo aburrió a, a todo hijo de vecino con un 0.18 un día, bueno, incluso 0.30 semanales, o sea, y al final hizo y nos fuimos para abajo. Eh, fue un castañazo importante. ¿Tiene que hacer lo mismo? No, no tiene por qué hacer lo mismo, ¿vale? No tiene no, nada que ver. Ahora bien, ¿qué pasa con ese precio tan bonito al que todos queremos comprar? Y que a lo largo del tiempo, ¿vale? Hizo un mínimo aquí y tocó en la línea moradita. Hizo un mínimo aquí también. ¿eh? Hizo ahí la línea moradita. Hizo otro mínimo aquí y dio en la línea moradita. En cada ciclo, uno, dos y tres ciclos lo ha hecho. Y en este ciclo. Todavía, todavía no nos ha regalado ese punto. Todavía no. Entonces, ¿dónde está el precio? en los 15.700, más o menos ahora. vale ¿Esto es el precio de delta de Bitcoin? No, el precio de delta, delta y Bitcoin está en 13.000 y pico. Está más abajo, todavía. 2.000 pavetes hay de diferencia. Pero para mí, eh, mi, mi humilde forma de verlo, vale creo que comprar en 15.700, 15.500 o compran 13.500, 2.000 pavos de diferencia a esas alturas, un 10 o un 12% de diferencia, cuando en mi mente lo que entra es que Bitcoin se duplique, se triplique o se cuadruplique desde ese precio, por lo como poco, no le veo no le veo diferencia. pues Es que si compras en el punto exacto, ya, ya, pero es que ahí compran en el punto exacto, compran cuatro. Y son los cuatro que tienen mucha pasta. Si tú piensas que invirtiendo lo que invertimos los humanos normales eh, vas a hacer una diferencia por comprar a 13.500 o a 15.500, estás en un error gravísimo, pero gravísimo, de verdad. O sea, Es, es un error tremendo, pero bueno, yo que sé, cada uno eh, lo hace como quiere. Bien, volvamos a Bitcoin, que estoy aquí, voy a cambiarme otra vez al, al lado, a ver que me estoy equivocando de aquí, aquí, <ríe> al lío, y esto, vamos a ponernos un poquito más ahí, que se vea el precio, vale, eh, otra cosa interesante del día de hoy, vale, en cuatro horas, y es la línea de tendencia que teníamos en RSI, toque, toque aquí, aquí, que si sale, que si entra, ha fallado, la ha perdido, podemos ver como un, intente hacer un pullback a esa línea, y luego volver a caer, lo normal es que caiga, ¿vale? Pero tenemos también, por otro lado, soportes dinámicos. Aparte de, hemos dicho que aquí, ¿vale? Esta zona es un soporte dinámico, este punto de pivot, o sea, perdón, un soporte como, como tal. Además, estos mínimos que hay aquí coinciden también en la misma zona. A ver si desde ahí hacemos metemos un rayito, un disparo hasta aquí, ven ¿Vale? nos coincide exactamente, estamos en el mismo punto, es decir, es un punto de paradiña que se fue abajo, al final se perdió, pero bueno, no pasa nada, aquí ha sido resistencia, se ha roto, se apoya, ¿vale? Eh, ahora, tenemos un soporte dinámico que puede ser esta EMA20 en 4 horas con la media de 200, que están ahí muy juntitas, están ahí a ver de qué forma, eh, bueno en principio aquí la ha perdido y ahora intenta recuperarlas si cierra por encima y la recupera y, si, y luego vuelve a hacer otro trabajo de, ¿veis? como hizo aquí la pasó, me apoyé hizo una falsa ruptura, que es lo que está haciendo ahora mismo pero con la 20 y a partir de ahí, otra vez, venga, trabajo, trabajo para arriba, pues puede ser que vuelva para arriba, ¿qué pasaría si decide que se va a ir para arriba? pues según nos dice Fibo según nos dice Fibonacci desde el punto que hizo esto. Aquí, ¿vale? Arranque. Retroceso. El siguiente arranque debería irse ahí a la zona de 19.987. Vamos a dejarlo en 20.000, ¿vale? ¿Qué más nos puede decir? Pues que si yo tengo un retroceso y le digo, oye, Fibo, ¿cómo nace se hace esto? Y dice, venga, vamos a ver dónde llegaríamos. vale ah, ahí. vale ahí ¿Cuál sería tu impulso? Pues tu impulso estaría aquí, en el TP1, entre 19.897 y los 19.992. 20.000, redondeando. ¿Vale? ¿Con qué nos coincide? Pues con esta mecha del máximo relativo anterior. Eso sería para empezar el movimiento. Uy, para empezar. ...para empezar el movimiento que debería. Siguiente movimiento TP2 que nos marca... ...plas, máximo relativo anterior. Uno y dos, toque y toque, clavadito. Entonces, primero, si realmente empieza a tirar hacia arriba... ...ya sabemos, o digamos, que provisionamos... ...que puede llegar a la zona de 19.950... ...más o menos para promediar, por un lado... ...y por otro lado... Si fuese por el TP2 a la zona de 20.350, más o menos. Por, por, por, por cerrarlo más o menos aquí en los cierres, ¿vale? 3.965. Lo mismo me da que me da lo mismo. Bueno, vamos a ver si cumple así. Ahora bien, ¿y si el mercado dice mmm, una leche? Vámonos para abajo. Bueno, pues tendríamos esta subida. ¿Cuál sería su retroceso? Pues su retroceso de momento hemos dicho... Que no hemos cerrado por debajo de la línea azul, que es nuestro 50%. Pero, ¿qué retrocesos nos marca? Pues posiblemente zonas que le gusten a Bitcoin. La zona del Golden Pocket Pro en la zona de 19.250. La zona del 0.70 y pico en 19.130. Y nuestro TP1, que nos marcaría en la zona. Pues por debajo de lo. Bueno, en la zona de mínimos anteriores, ¿vale? Relativos. Claro, este mechón. Dices, bueno, ya vamos a tomarnos el mechón rojo porque luego hay un punto, un momento especulativo, y al final que nos marca 18.500, otra vez nuevamente los 18.500 famosos que hemos tocado a lo largo de todo este periodo de tiempo, ¿vale? Si yo cojo ese mínimo y le pongo mi rectangulito, ¿vale? Pin, pan, eh, a ver, que no, te ha ido la pinza, ¿vale? Y me lo marco ahí, de ah, ahí, ahí vale clavado de ahí a ahí vale pues nos dice que toda esa zona es una zona de soporte y pues una zona objetivo de esta subidita y puede volver a caer ahí efectivamente si no puede con el máximo relativo anterior este no pudo con este y este no pudo con este ¿Qué pasó antes de ir a por este pues que visitó la parte inferior totalmente este puede ser que si pierde ciertas zonas pues se nos venga abajo, otra vez, para buscar un impulso. De momento, seguimos lateralizando y seguimos en esa punta, ¿esa punta de qué? Pues de este, ¡del triángulo! ¿Vale? De ese triángulo. Yo me empeño en que es un triángulo, a lo mejor lo dicen, eso no es un triángulo, eso es una, una mierda, yo qué sé, o pues lo que sea, ¿qué más da? En fin. En, eh, eso en cuanto a Bitcoin, ¿vale? En cuanto a Ethereum, pues, <ríe> 1290 soporte, ahí está. Eh, ha hecho un retroceso muy similar. Si nos venimos y le marcamos su FIBO, parece que ha hecho techo, techo. Y si, si, si realmente actúa como doble techo, se nos va a venir aquí abajo, se nos va a venir a 1250, 1240, ¿vale? Eh, si yo le lanzo un FIBO, fijaros que nos manda esa zona, de mínimos también, eh, que tampoco ha cerrado por debajo del 50%, con lo cual, bueno, pues todavía estamos en, en, en zonas interesantes y que además se está apoyando en el 50% del canal clavadito. Aquí hizo de resistencia, aquí hizo de resistencia, ¿veis? Resistencia, resistencia, soporte. Fijaros que antes de romper hizo de resistencia, cayó, ha pasado, pullback, soporte. Si no lo pierde, pues es posible que sigamos teniendo ese movimiento que queremos al alza. ¡Que lo pierde! ¡Ay! ¡Ay! pero también ha hecho pullback en otra zona. ¿En qué zona? ¿Qué no? ¿Me estás volviendo loco? Pues sí, pues en cuatro horas, RSI, fijaros, 50%. Hizo pullback, pum, pero, un pullbackcito, chiquinín, ha ido hacia arriba y se ha apoyado justo, zona de 50%. ¡Ay! ¿Eso es bueno? Sí, porque muchas veces desde aquí rebota. Fijaros aquí cómo hizo, pim, pam. Y aquí marco ese, bueno, que aquí no se veía como doble techo, pero fijaros qué bien se ve como doble techo en RSI, ¿vale? y ¿Hasta dónde cumplió? Justo cayó ¡Plaf! Donde tenía el otro suelo Se hizo pim, pan Una M clavadita y a partir de ahí Bueno, pulva a zona y abajo Uno y dos, doble suelo En RSI, claro que aquí se ve Como se ve y para arriba ¡Ras! Ahora Esto y esto con esto Y esto harán de doble techo y se nos ven trabajo Pues puede ser Puede ser, estad muy atentos hay love de cortos hay love de largos I love lo que me dé dinero. <risa> bueno, el total market hoy, pues, pues en rojo rojillo. Vamos a ver si no abraza la verdad de anterior sería bastante bueno. Y la dominancia de Bitcoin subiendo nuevamente para intentar romper. Ya, dij, ya dijimos que yo daba por descartado, ya eh, tal y como terminó ayer, eh, un doble techo en esta zona para volver a caer. Con lo cual, lo único que hace, lo que sí que hace es intentar volver a atacar esa zona para romperla y seguir arriba. Esto quiere decir que Al Alcoins van a sufrir hoy el oro. Ha intentado subir a la ema 20 no ha podido así que poca leche vemos que las acciones ahí no están tan bonitas vamos a ver cómo van dando en estos días los resultados empresariales importantes y eh, bueno pues las altcoins un poco de todo esta escrito que la vimos ayer de momento no ha sido capaz de superar la media de 50 se para al borde y para abajo pero se está apoyando sin embargo veis por encima de la ema 20 esto es bueno porque la rompo me apoyo en ella Cierro ahí y mañana intentaré atacar la media de 50. Yo no me cabe la, la duda que por lo menos intentarlo lo intentará. Otra cosa es que lo consiga. Claro, esto es, eh, esto es como siempre. Y bueno, tenemos en la parte de perdedores 15% con MDX, mainframe 10%, CRT 9%, RSR, pre Están ahí un 5.39 el dinero gratis. Dom. Y bueno, y ya para, para partir de aquí ya poca leche... De, tenemos ahí en la parte más positivo tenemos a NKR con un 14 con 80 y pico, muy bien ya ha estado haciendo una burrada por ciento, eh, pero claro cuando juegas a querer correr mucho pues ya te pone el mercado en tu sitio no pasa nada, si no pasa de aquí es bueno porque ha habido gente que se ha quedado aquí pillada aguantará hasta que llegue por lo menos eso y, y inclusive la media de 200 puede ser un objetivo bastante bastante potente, Ocean también tenemos aquí <ríe> Cryptery lo que pasa es que tiene muy poquito volumen, pero bueno, 13% está bien. CFX, FA, FX, S. quítate de aquí, venga, tira para arriba. Ahí está, 635. Sushi, 563. Sushi está bastante bien. Ha pasado además esta zona de, de, de máximos anteriores, ¿vale? De resistencia. Fue resistencia en esta zona, aquí, bueno, la ha pasado, se ha apoyado en ella y tira para arriba a por la media de 200. Más allá de eso, ahí ya veremos, a ver, también se va desgastando su RSI, su potencia y que el mercado en cualquier momento nos puede dar un susto. Si el mercado va bien y pasa la media de 200, evidentemente, Sushi, ¿qué nos dice? Pues que tenemos esta antigua zona de soporte que funcionará como resistencia, ¿vale? Es la zona comprendida entre los 2.44 y los 2.97 aproximadamente en todo ese rango. Eh... 2.7 para ser la línea amarilla, ¿vale? Eh, y así, así pasa con muchas. Rift 378, bueno, pues muy bien. Está haciendo una, una figura de vuelta, una recuperación. Pero, ¿hasta dónde hasta ahí se ha encontrado con la primera zona de resistencia que la tenía aquí. Eh, vamos a marcársela. ¿vale? Eh, desde este suelo, un toque, otro toque. Aquí, al final lo perdió. Intentó volver al alza y no pudo. Y a partir de ahí, bueno, pues esta zona... Que ha hecho resistencia una vez, resistencia otra vez, la ha pasado, ha hecho resistencia a esa zona y justo se ha apoyado en la que teníamos marcada antigua, pero la nueva que acabamos de marcar la ha hecho resistencia. A partir de ahí, si hace una zona ahí con una banderita, se recuperará y hará que su RSI baje un poquito para poder seguir al alza. Si no, lo tiene bastante complicado. Aún así, lo tiene bastante complicado. Esta zona es una zona súper histórica, ¿vale? veis que fue desde cuando salió el primer punto de apoyo antes de salir al alza, con lo cual es una zona muy, muy, muy importante. Y ya veremos a ver eh, cómo responde. Si está con fuerza y, y es capaz, entre las dos líneas que he marcado, de hacer una zona de, de acumulación, pues, pues estaría bastante bien. De hecho, veis cómo el volumen ha subido bastante. lo ¿Vale? Ahora lo que hace falta es acumular en esta zona y... Consolidarla. Eh, poca leche más a partir de aquí, ya los, los. La verdad es que son pocos y como tampoco me habéis pedido ningún análisis, pues no lo hago, eso que me ahorro. Bien, dicho esto, pues Bitcoin eh, al final es el que manda, es el rey, es el jefe y en función de lo que en estos días decida hacer junto con el resto de mercados, pues podremos ver eh, movimientos que nos gusten más o nos gusten menos. De momento ya sabéis que yo apuesto a, a cortos. En el corto plazo podemos tener un una subida pero sigo pensando que no veo todavía eh, con claridad una subida eh, ese famoso esa famosa subida de octubre ese ese hay elecciones en Estados Unidos y vámonos para arriba de momento para que a mi modo de ver vale eh, esto se pudiera producir tenemos que pasar claramente el RSI vale de diario del 50% empezar a construir ahí entonces ahí sí si os diría venga chicos nos vamos a la zona de 22,500 que es este máximo relativo anterior y esa historia es importante pero no hay un impulso aquí donde o sea, hay gente que está diciendo ah, nos vamos a 25 nos vamos a atrás no, no, no. ¿dónde está ese impulso? yo no lo veo yo no lo veo por ningún lado ¿vale? lo único he visto es esta vela al carajo esta vela al carajo esta vela Menos al carajo, pero todavía no he hecho nada. Me puedo ir al carajo en cualquier momento. Si hay que tener muy en cuenta, de verdad, eh, la realidad del mercado. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros en mente, ¿vale? Sí que es cierto que la primera figura que yo veo aquí que se puede dar es esta. Aquí, aquí, aquí y aquí, ¿vale? Esta W se puede dar perfectamente. Sería muy bueno. Y oye, pues nos mandaría a la zona de 20.000, ¿vale? vale pero tenemos que pasar 20.500 y tenemos que pasar 22.500 aproximadamente para intentar hacer algo a la zona de 25.000. O sea, hay que, hay que romper, hay que romper esa estructura antes. Y no está rota, no está rota. Y esa es la realidad, luego ya cada uno que la pinte como quiera, ¿vale? O sea, a ver, eh, quita el imán, coño, <risa> Entonces, bueno, eh, luego ya cada uno tomar las decisiones que creéis conveniente y, y actuar en base a lo que, a lo que los pida el cuerpo. Al final esto es, esto es así, oye, es que mi cabeza me dice esto y tal, y yo, pues yo creo que me voy para arriba. Con lo cual voy a entrar en largos o no, yo creo que me bajo, pues voy a entrar en corto, pues eso, cada uno que le quite, luego lo bailado. Así que bueno, poco más que añadir, lo que digo siempre, chicos y chicas, espero que el vídeo os haya gustado. Si os ha gustado, darme un like. Eh,